¡Hola! Bienvenido a los videotutoriales de contrato de aprendizaje. En este video aprenderás cómo ingresar a la plataforma SGBA de contrato de aprendizaje para poder gestionar tus oportunidades. A continuación abrimos el navegador de preferencia que tengas, en este caso usamos el navegador Chrome. Para el ingreso al SGBA de contrato de aprendizaje tenemos dos opciones. La primera, por medio de un buscador como por ejemplo Google. En el buscador digita SGBA y escoge la primera opción e ingresa dando clic. La segunda opción es que accedas desde la barra de direcciones ubicada en la parte superior del navegador. Digitando http2.slash.slash.caprendizaje.sena.edu.co En el aplicativo SGBA... Accede seleccionando la opción Aprendices. En Número de Identificación, digita tu documento de identidad registrado. Seguido, digita tu contraseña actual. Así es como ingresas al SGBA, abriendo un mundo de oportunidades para tu contrato de aprendizaje. Si olvidaste tu contraseña, te invitamos a dar clic en la opción Has olvidado tu contraseña. O puedes apoyarte en el video tutorial Cómo recuperar mi contraseña en el SGBA, que encontrarás en nuestro canal de YouTube. Si tienes inconvenientes adicionales, ponte en contacto con el líder de contrato de aprendizaje del centro de formación a donde perteneces. Si te gustó este video, comparte esta información. Visítanos en nuestra fanpage en Facebook como arroba contrato de aprendizaje Sena. No olvides dejarnos tus comentarios, anímate y suscribe para recibir más información sobre contrato de aprendizaje.